Puedes saltar al pozo en tres. No, no, dos, no, dos, no, no, no, no, no, ¿Uno? no, no, no, Vale, bueno, Maximus tenemos un problema muy, pero que muy grave porque fijaros lo que tenemos justamente porque hay un niño, yo yo voy, voy, es yo una voy. niña, es una no. niña de estas raras, tío, imagínate que, que, que, sí. que ahora es la niña de algo, tío, yo qué sé, yo no quiero. No, no, no, ¡Silencio, por favor! Básicamente es una niña, una señora o lo que sea con el pelo justamente para adelante y da mucho, pero que mucho, mucho miedo porque está parada en medio de la maldita yo, no, yo ahí no voy, tío, ahí lo voy. Ahí viene un coche, tío, le debe dar igual porque a lo mejor el coche la atraviesa, es un Não eu ¿eh? Calmaros de una maldita vez? Eh. Chicos, ¿salimos o no? Claro vamos, a salir. vamos a salir y la echamos de aquí. ¿Qué va a venir aquí alguien ahora, a esta a... ahora? estas horas? Sí, no, no, no. Yo, la verdad, que estoy no, no, no. un poco enfadada con vosotros desde que me abandonasteis con la caravana. Así que en esta cosa yo no. Te estaba ahuntando yo la cara. Tú eres de... el primero en abandonarme a mí. Me abandonasteis en medio de la nada. Tuve que venir aquí después de días pasándolo mal. encima ahora os tengo que ayudar a bajar porque hay un alma ahí. En ¿Y tú a mí ¿qué? ¿Qué? qué? Que me enviaste ahí con los zombies a que me mordiera. Vale, ah, pues venga. Y... Cagado, que se ha cagao. Qué mal rollo, chicos. Vamos para abajo. Y vamos a ver lo que está pasando, porque no me está gustando absolutamente ni un maldito pelo, tío Cuidado, yeah. Hostia, es que es de ir, ¿no? Se está yendo para el Ay, carro, Hola Hola ¿Ah? Hola, ¿Hola? ¿Quién, ¿quién es? Te has perdido ¿Estás bien? Esto es muy, pero muy, muy, muy extraño necesitas que llamemos a la policía o algo? Lo que, lo, lo, lo, lo, ¿Te has lo que perdido? sea ¿Hola? ¿Hola? Que soy yo. ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿qué haces aquí, hace aquí, Mara? ¿Qué, ¿Qué haces aquí, Mara? ¿Qué haces Mara? Y ahora mismo flipando. Oh, hola, Mara. ¿Qué, qué, qué, tal, ¿Qué tal estás? He venido a veros ¿Qué? Bueno, ¿Qué? ya verás. oye, oye, Ha ¿verdad? venido ay, a ver, Ana, cariño. Si hacer una broma de estas, sí, te juro que no te dejo volver a Yo, la verdad. Eh, no sé por qué, pero no me fío mucho de Mara eh. No tiene nada de sentido Que ella de repente aparezca en la casa y menos que cuando Nacar no la ha invitado No sé, bueno, pero me huele algo muy raro Que vamos hasta el final del vídeo porque No me mola absolutamente no, no nada, nada nada todo. nada, nada todo lo que está pasando con Mara Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona Nacar claro, claro, claro. Vamos a subir Vamos a subir, vamos, a vamos, vamos Vamos, a subir A ver cómo reacciona Absolutamente todo que ha venido Mara ¿Y por qué se ha baldidamente encendido la luz? Por la cara, Dios. tío Escúchame, ¿Y si te pones con el pelo para adelante Como si fueras una niña Súper mega poseída Y asustas a Nacar? Vale ¿Te gustaría? Sí eh, No me hace nada de gracia Que se enciendáis se apague. Eh, eh, bueno, tú bien, no, bien, no. Bueno. Vamos a probar no, el plan eh. Eh, Tú no, no te preocupes de Mara Tú te, ponte, ponte el pelo así Por, sí. por absolutamente todos lados Y, y no te preocupes por nada la... Asustar a la cara. Ahora mismo nosotros entramos en la habitación como, como si estuviésemos corriendo de ti ¿Vale? Y tú Mara ¿Pero eso por qué? Porque se supone que eres un fantasma o algo que le dé miedo a Nácar. ¿Vale? Y de repente entras tú como si nos estuvieras persiguiendo y entras así mirando para abajo y vas hacia Nacar para que él se quede súper, mega, ultra loco. Así que, chavales, empecemos con nuestra pequeña broma. Bonito, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Qué bonito. bonito. Oye, chicos! ¡Aquí hay, hay un recuento, un besito, ¿no? Por ahí por la fama, ¿no? Eh. ¡Beso! ¡Beso! Mira, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a, ahora mismo. Yo... Sí, yo sí, me voy a decir para una cosa. Simplemente voy a decir una cosa. Y es que... Ahora, no hay otra, otro sitio para dormir. O sea que... Como que no hay, porque no, hay porque no hay más habitaciones Bueno, solamente está la de nadie, ¿Cómo que no hay más habitaciones? Bueno, yo no tengo... A ver, sofá grande y... Así que, que a lo yo... mejor puede... Además, dormir. Que eres Sí, aún aquí, no sé si no No sé qué besos, cariño bueno, chicas, vámonos, vámonos Yo si me bro. quedo si quieres, No, no, no, no, no yo me quedo no, no, no, por si pasa no, no, no, no. algo bueno, Chicos, os dejamos aquí solos, ¿vale? Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki Hacemos cual que aquí posiblemente hay un nuevo romance No más lo digo nada, estamos muy atentos Lo único que os voy a pedir es que os suscribáis absolutamente todo el mundo Con absolutamente todas las cosas que están pasando Porque estáis teniendo un apoyo brutal en los vídeos De verdad, muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas, muchísimas Joder, me cago en la rata Muchísimas gracias por absolutamente todo el apoyo Cada vez somos más personas en la Maximum Squad Y más personas estáis enganchados A todo lo que está pasando en nuestra casa Así que suscribiros al canal, alarma absolutamente Todos los días a las 8.40 Porque todos los días pasan cosas Y lo de las luces no me está gustando Absolutamente nada Así que vamos para abajo, vamos a dejar a estos Tortoritos justamente aquí, a ver si... Pero yo tengo me una queja, queja ¿eh? justamente Algo ¿Y qué haces aquí? Porque has venido vestida como... Bueno, con el pelo así como la niña porque del pozo Porque me han dicho como que, una, que es una niña del pozo Bueno, ya te contaré Es que en esta casa, bueno, en verdad, nada No pasa nada, no me hagas caso Es que estoy con la cabeza no, un poco era simplemente un susto Como si no. estuviera poseída, pero... No, de una película que vi hace mucho tiempo Pero... pero, pero, pero, pero como que has venido, si sí, hace mucho que no hablamos Para verte Bueno, o sea, estoy contento Pero no sé, estoy como nerviosa, así que... ¿Pero por qué estás tan nerviosa? No sé porque... Como si hubieras visto ya esto antes o algo Bueno, y también estoy incómodo Pero porque está que Alberto Así que bueno, la verdad, a ver, sí Tenemos que dormir aquí, pero bueno, no pasa nada, acá más grande Así que tranquilidad y eso, la verdad Que es la primera vez que duermo con una chica después de mucho tiempo Y un poco incómodo, pero bueno Me rechazaste, pero bueno, tranquila Podemos ver una película o algo, así que bueno Alberto, venga va Tú vete ya de aquí, que aquí ya No pintas nada Alberto, que vaya muy bien Adiós Alberto Uy, uy, uy, la que se va a liar ahora mismo en sí, esta sí, maldita sí, habitación sí, sí, sí. Que no, no nos podemos dejar solos, que Ella ya rechazó no, te... a Nácar, ya lo rechazó ¿Qué es ¿sí? eso? ¿sí? ¿sí? No ¿qué eso? No, está moviendo algo Oye, va, vamos un poco niña por... del pozo, otra vez la niña del pozo Vale, esto ya no me hace ni nada, nada, nada, nada de gracia Oye, después discutimos el tema y vamos a ver qué está pasando Ya hablaremos de Mara, pero ahora sí que sí Vamos a intentar ver lo que pasa con la niña del pozo Vale. No, que no nos acerquemos aquí Ya, ya Vale Hola ¿dónde vale, vale. Pues vamos al maldito pozo a hablar con la ¿Pero niña Pero parece más enfadada que nunca la niña Mira, me da, me da igual Chicos, vamos a pasar con... Sí. Bro, bro, que está sonando el cristal y no hay nadie Ya, ya sé que no hay nadie en el cristal, no me jodas Hola, niña del pozo Hola Yo, yo, yo espero fuera es mejor la niña del pozo Niña del pozo Hola ¡Ah! ¡Ah! Que no he sido. No no no, no, no, no, no, no, chicos, calmaros y vamos a hablar con la niña. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Chicos, ¡Nos habéis enterado de todas las cosas que están pasando? Vale, pero ¿qué está pasando? Hay alguien más por allí o estás tú sola? Hay alguien más. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién aquí? Es que ¿qué hacemos aquí? Vale, escúchame. ¿Qué es lo que hay dentro de tu pozo? Que no lo puedo. No decir nada. ¿Cuántos niños viven aquí? Lo tendréis que ir descubriendo poco a poco, pero cuidado que hay peligro. Ah, y una pregunta: ¿Ha venido ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Cómo? ¿Quién es ella? Ella. ¿Con ella te refieres a Mara? ¡Jajajajaja! Pablo, Pablo, Pablo, nada de gracias. ¿Tú conoces a Mara? Yo conozco a todo el mundo. <risa> vale, no estoy entendiendo absolutamente nada. Ah, a vale. a, a, a, le preguntamos, pero tú ¿Ah? es que por déjame, qué, qué la hemos perdido de vista. Vale, escuchadme que esto me da un mal rollo que flipas. Tío. Hasta ¿no? mañana a las ya no la vemos. Es decir, que la niña del pozo creo que conoce, sabe quién es Mara. O sea, os pues, imagináis que Mara ahora mismo se está comiendo a Naka. ¿Cómo se ¿eh? Tú estás loco. ¿Cómo se va a comer la a Naka? La la, vamos a por Naka. Que eh, la la no la. se está comiendo a Naka. Ya, no, no se lo no está va, comiendo, pero igual no ha va, Vamos a hablar con Mara porque la verdad es que no. O sea, o sea, nada de esto o sea, tiene sea, maldita dentro y se suele. Malditas, roces, tío, no sé lo que está maldita. No, maldita, tío, maldita tío, sea. Yo, yo duermo fuera. Vale, Imaginaras que ahora mismo en la habitación pasa algo. No es sí, absolutamente sí, nada con lo que acaba de decir tanilla pero imaginaos que se están besando. Tres, dos, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando Estoy hablando con ella de la vida. Un problema. Bueno, el caso es que Nacar, te tenemos que robar a tu princesita un segundito. ¿Sí? Vale. Vale, Mara. Igual más que un segundito. qué fácil, eh! Nos la tenemos que llevar. ¿Nos lo dejas? Hacer lo que queráis. Bueno, Mara, escúchame. Tenemos que acompañarte a un sitio, quizás un poco que a ti te parecerá bastante, pero bastante extraño. ¿Vale, Mara? no, tú no, tú sí, simplemente sígueme. Que la verdad es que lo que te vamos a enseñar, bueno, va a ser curioso. Vale, una sorpresa, si es una sorpresa super chula para ti, demasiado buena. Mara, tú hazme caso porque Mara, vas a ser de las primeras personas que no eres oficialmente de la Máximo Squad. A ver, Mara, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa. ¿Tú ves este maldito pozo? Pero cuando ha hecho una niña ahí. Sí. Mara, escúchame, ¿tú conoces a esa niña? ¿Cómo voy a conocer a esa niña? Pero, Pero no es Mara, si estáis con el... una niña ahí, sacada sí. la niña. Que no podemos sacar a la niña que vive ahí. Sí. ¿Cómo sí, voy a pues si no podemos acercarnos, que se tira para adentro, si sino... Esc Escúchame, escúchame, ¿tú conoces a Mara, sí o no? ¡Claro, de toda la vida! Mara. ¿De qué me va a conocer a mí esa niña? No, no, eso sé? lo preguntamos nosotros ¿Tú sabías que iba a venir Mara? Sí ¿Cómo no, iba a saber que iba a venir yo? Vale, escúchame eh, no, ¿Pero no? que yo no conozco a esa niña de nada? ¿Y los otros niños sí. la conocen? ¿Qué otros niños? Sí ¿Hay otros niños? dicho que sí? Escúchame, me da un mal rollo absolutamente todo, todo, o sea, me, me das mal rollo ahora mismo ¿Cómo que te doy mal rollo? Muy claro, mal, me das muy mal rollo. ¡Ven sí? a jugar conmigo! Uy, uy, uy, vale. Uy, uy, uy, no, no. no, no, no. Distancia, distancia. Para, para. para, rollo, para, para mara, me para, estás para, dando un mal rollo, Mara. No me estás dando un mal rollo. No, escúchame. A mí no te me acerques, por favor. ¿Tú has hablado con ella para que venga? Pues claro, siempre hablo con ella. Sí, bueno, ahora la niña tiene un móvil o algo. Vale, escúchame, escúchame. ¿Me da un mal rollo, Mara? Vale, ni te acerques. Ni un paso más. Vale, ni un paso más. Yo no conozco a esa niña de nada. Es que No sé, chicos, estáis totalmente locos de la cabeza Yo, yo me Vale. O sea, que tú conoces a Mara Claro, siempre hablo con ella Ella, yo estoy Siempre hablo con ella Es que, es que me estoy tirando loco de la cabeza ¿Quién conoce a Mara? ¿Por qué iba a conocer a Mara? Yo qué sé, pero si Mara conocer mucho hace la tira de tiempo no estoy entendiendo nada, tío ¿Cómo se hace? así de es una rata, todos. Es una rata. Que Mara ¿Qué tiene saltías? algo que ver con la niña. ¿Pero qué dices ¿Cómo va a tener algo que ver con la niña? Sobre todo Guille. Ve sí. Mira, mira, eh, mira, pregúntale. Mira, mira. Aparte, que Mara se lleva mejor con Guille. ¿Qué pasa con Mara? Coyote, te vas a arrepentir. Toma, te lo estoy diciendo, te vas a arrepentir. ¿De ¿De ¿Qué? ¿Arrepentir de qué? Voy a acabar. Ni tú ni ninguno de tus amigos. Que vengan a por mí. La boca, le le a la boca. De la boca. Que venga igual. Que vengan todos los niños a por mí. Yo vivo en esta casa. hasta Esta casa también que juegan es mía. cada día. Es. A ver si Van a acabar contigo. Como sigas así. Bernagar, no sé lo que le está pasando a tu novia. O lo que sea. O lo que tengáis con Mara. Bueno, pero yo te digo que algo raro está pasando con ella. Así que. ve a descubrirlo, no, tío. que de esta No pasa nada, tío. No, no, no. no, no, no, no ve a Porque Yo con ella no estoy aquí, ¿eh? No, estoy enfadado con todos vosotros. Sí, porque. Se va a ella. Y después le hablamos. Ella se liga Mara. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si no es competencia tú. Si quiero me da rico. Escúchame, niña del... Me cago en la ah, mano Sí, yo también Yo okay, okay, ¿Por porque, porque cuando se va a para... Desaparece Se va a Nacar Desaparece Tengo ni idea Pero lo único que sigue sí chicos Es que sabemos que están pasando cosas muy <ríe> extrañas muy extrañas. Sabemos que, que, que están pasando algo Muy pero que muy muy muy muy raro Con Mara Con Nacar Y con la niña del pozo Que siempre está desapareciendo Entonces chicos Sé que no hace mucha Pero que mucha mucha mucha gracia Pero la idea sería ¿Qué es lo que pasaría Si me intento colar en el pozo de la niña? Intento descubrir lo que hay ahí abajo no te Pues colar. no porque te van a reptar y entonces vamos a perder a uno más Vale, Maximus Squad Como el jefe de la Maximus Squad Me tengo que meter ahí abajo Para saber lo que hay y salir de dudas Porque estoy 100% seguro Que hay algo super, mega, ultra, tocho Así que dicho esto, 50.000 likes Vamos para abajo Vale, hola Hola, niña del pozo Hola, niña del pozo Claro, no llego a estar aquí, tío Es que justo Hola, niña del pozo ¿Sales? ¿Hola? Es que no se ve el final, bro Sí, claro, ahí está la clase, tío, es que no se ve absolutamente nada Vale, escúchame ¿Hola, niña del pozo? ¿Niña del pozo? Vamos a entrar, ya está, tío Es que no, Igual que le, si le pide vaya, permiso no. para ir cuando no. esté ella Vale, escúchame, ¿Tara? vale ¿Hola, niña del pozo? ¿Puedo entrar al pozo? Niña del pozo Vale, yo te aviso, niña del pozo, voy a entrar al pozo, ¿vale? No bajes, tío. No, hay, no hay ninguna respuesta No bajes, que no Entonces, bajes, si no hay ninguna no. respuesta Es que sí Que sí que se puede bajar. No, o okay, que no, que no quiere Sujeta mi teléfono Vale, máximo Squad Me voy a meter en el maldito pozo Y voy a descubrir lo que hay Justamente ahí abajo Uf. Vale, Arta Antes de que bajes No ves esta pegatina Que es de muerte Pues mira, si me muero eh, Será mi último vídeo máximo Squad Los quiero muchísimo Arta, es Cuidado, de no verdad no ve, ve, hay la ve un ve cable ve. ahí Ya sabes dónde lleva ese cable Cuidado que se puede romper eso, eh Vale mal presentimiento de lo que te chaval. no! ¡Fuera! no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Halta es que no! ¡Halta no! ¡Que no! no! que no! ¡Halta no! no! que te cámaras que Maldita sea. Vale, oh, bueno, Máximo Squad. Ahora mismo es que no vamos a descubrir lo que hay dentro del maldito pozo. No vamos a tener ni maldita idea qué es lo que hay dentro. Así que os propongo una cosa: están pasando cosas muy pero que muy extrañas. Estáis apoyando muchísimo a los vídeos. Si este vídeo llega a 50.000 likes y todo el mundo se suscribe al canal, que es totalmente gratis, vamos a hacer lo que el comentario con más likes diga. Es decir, si la gente nos pone que me ponga aquí en la cabeza una cámara súper extraña y haga así o lo que sea, lo vamos a hacer. Así que Está toda en vuestra mano máximo Squad Y la votaré en los comentarios Así que nada, yo soy Arta, Nos vemos mañana a las 8.40 Porque queda muchísimo Porque muchísimo, muchísimo, muchísimo Por descubrir qué es lo que está pasando en esta casa Yo soy Arta Y como siempre digo Vive al, ¡Al máximo, máximo. Pueblo mío. Comienza una nueva etapa en el castillo de Oropesa. Estás libre de rabia. Por nosotros, hermanos. Por nosotros. nosotros. Amor. Amor. <risa> <risa> Disfrutad de las fiestas. Demasiadas muertes, demasiadas partidas ya. Malditos seáis vosotros que nos casáis, que sintáis lo que sentimos. Malditos seáis vosotros que nos casáis, que sintáis lo que sentimos. Hemos venido a acabar con esto. ¿Qué? acabar con rabia. ¡El rey ha sido derrocado! ¿Y ahora qué va a pasar? Vuestros corazones latirán al mismo tiempo. En el reino oscuro lucharéis en parejas y moriréis en... Ahora mismo somos uno. Si tú mueres, yo muero. Cuando la sangre de uno se derrame, toda vuestra casa caerá. Precaución caminante. Aquellos que huyen o se niegan a participar son encontrados por la muerte. La maldición posee a una persona y la obliga a matar pasada la medianoche. Solo hay una forma de romperla. Un juicio donde se decide un sacrificio. Que se el reino oscuro. Y si queréis saber lo que ha pasado en rabia, este pedazo de serie de televisión lo tenéis todo en la primera línea de descripción. ¿Quién será la bestia? Seré yo la bestia. Mataré absolutamente todos los influencers que hay. Eso solamente lo sabréis si vais a la primera línea de descripción. ¡Correr!